Thank mm -hmm. you. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Te oh, tengo. Sí, está bien. Todo bien. ¿Dina? ¡Estoy en la cocina! Oh, ¿qué tal, pequeños duendes? Hola. Gracias por lavar los platos. Puedes agradecerme poniendo música. Veré qué puedo hacer. ¿Un poco de música? Ah, quieres bailar, ¿verdad? Muy bien. ¡Oh, claro que sí! Amo esta canción. Tu mamá es fácil de complacer. Estoy contigo. No aspiro muy alto. Ah, ¡Mira esos movimientos! ¿Estos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo baila mamá! ¡Oh, vaya! Oh, hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. <ríe> Lo sé. Bu bueno, ya. Vete. Bueno. <ríe> ah, creo que dejé a Ollie afuera. ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro. ¿Quieres aire fresco? Oye, vamos a ponerte aquí. Listo. Ahora es oficial. se saque afuera. Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. Tengo muchas historias para contarte. Cuando seas más grande. Mucho más grande. Ni siquiera sé por dónde empezar. Bien, pataditas. Veamos en qué está mamá. La ropa que la ve. Oh, oh, mi espalda. ¿Puedes con eso? Sí. Sí, tranquila. ¿Necesitas su chaqueta? No, está bien. ¿Más? Puedes pedirme que pare. Debería parar. Ok, basta. ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? A ver. Ahora sí, adelante. Oh, oh, oh, suave, suave, suave. Muy bien. Eso es. Sí. Hola. Hola. Dámelo. ¿Metes las ovejas al granero? Yo me encargo, puedo hacerlo. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Bien. Aquí. No tardes mucho fuera. Tengo que bañarlo. Shh. Soy la maestra del pastoreo. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que ¡vamos! Nieves, hora del granero. Daisy, entra aquí. Vaya, son muchas ovejas. ¿Cuántas crees que sean? ¡Ah, contemos. Una, dos... Mejor paro porque me está dando sueño. Eugenia. Oye, oye, adentro, adentro. Todd, muévete o te quedas. ¡Ah! Definitivamente tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? ¿Bocadillo? ¿Ya estás bien calientito? Solo unos cuantos. Un chistecito. ¿Cuáles son los animales más dormilones? Las ovejas. Cuando seas mayor, vas a apreciar de verdad estos chistes. Bueno, uno más. ¿Qué obtienes cuando cruzas una oveja enojada? y una vaca loca. Un becerro con muy mal carácter. <ríe> sí, a mami también le gusta ese. Bueno, chicas, hasta mañana. Oye, ¿cómo saliste? Gracias. Respira, respira. No puedo. Okay, no puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. ¿no? Ven. Está bien. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Oye, tú, ¿con quién estás? Hola, ¿dónde estabas? Casando, tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. Oye, qué buen agarre tienes. Hola, Tommy. Ahí estás. A ver, dámelo. Ven, pequeño. Oh, ¿Ten? Lo tengo, lo tengo. Hola. Hola. Me alegra verte. A mí igual. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Mm? <risa> ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos... tomándonos un tiempo. Mm. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí, tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California, que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro Dijo que vivían en esta costa, en un velero encallado, justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó. Bueno, yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil olvidarla. Cuando estás tan cómoda aquí. Oye, haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Qué farsa. ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Sí. tengo te tengo. Oye. ¿Qué demonios fue eso? sea Tommy, ¿sabes por lo que hemos pasado? Adóratelo. Me hizo una promesa. No, me importa. Ya sé que no, mira. ¿Es esto? Hey. No dormía tanto desde hace mucho tiempo, eh. Tuvo un día difícil. Sí, está bien. Vuelve a la cama. Hablaremos en la mañana, sí. Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir. Ni comer, no... No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? ¡Es por ti y por él que hago esto! Te amo. ¡Pruébalo! Quédate. No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jesse. Ni Joel. Oye, alto. Oye, oye. Escúchame. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. Voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión.